Hola Arias, bienvenido a, digamos, a tu lectura, que corresponde desde, hoy, desde el 4 al 18 de octubre. Eh, lo primero que se ve acá es un conflicto, eh, puede ser familiar, puede ser en cuanto a tu a tu emoción, que se de alguna manera es como que no te dejaras querer, eh, no te dejarás conquistar, ¿sí? eh, creo que de alguna manera hubo ilusiones que no pudieron concretarse eh, eh, personas que se acercaron y que prometieron cosas y que después no cumplieron y hay una energía muy tuya de como de querer algo quizás más estable sin embargo esa estabilidad no se ha logrado por eh, porque hay se ven movimientos ¿sí? a lo largo de, de estos días se, se ven movimientos eh, que no tienen que que son externos a ti pero que te involucran de alguna manera la carta que te eh, que te representa estos días es el 4 de de copas que habla de si es cierto activo emocional cierto como que emocionalmente nada te prende eh, nada te entusiasma, eh, puede ser que estés muy centrado en el pasado y no estés pensando en el ahora. Puede ser emocionalmente, yo, yo lo, atribu lo atribuyo a mucha otra, o sea, a todo aspecto, ¿no? En tu entorno se ve bien, eh, lo familiar se ve estable bien. En cuanto a tus aspiraciones, es como, eh, puede ser, querer un mayor compromiso en tu trabajo, en tus relaciones, o eh, perfeccionar estudios, ¿sí? Eh, y finalmente, es lo que acá se busca en estos días, o lo que tú pretendes, es obtener eh, eh, paz, un equilibrio, entre, yo diría, entre lo que piensas, en cuanto a lo material que quieres concretar algo como te decía al comienzo y, en, y esa necesidad de dejarte querer que por ahora no lo estás haciendo es como que se te presentara la oportunidad pero la rechazas ¿sí? puede ser que ese rechazo venga de qué de lo que te decía anteriormente de promesas que no se cumplieron entonces desde entonces que estás con esa eh, disposición de. frente frente a esta invitación, o mejor digo que no, ¿sí? Eh, sobre todo en el aspecto eh, emocional, ¿sí? Se ve bastante marcado. Ahora vamos a ver en cuanto al, al amor. para solteros. de Aries. Para los que no tengan pareja, ¿sí? ¿Cómo se ve este mes? bueno, tu actitud en el amor, eh, para, este, para este mes se ve como bastante siento que hay eh, eh, cargas emocionales eh, que te están pasando factura que te están pasando la cuenta, eh, puede ser que tengas mucho trabajo y que por mucho trabajo que tengas, no tengas tiempo para dedicarle como a lo sentimental. ¿sí? Ahora, en general, eh, la gente de Aries que está soltera, puedes. Eh, se ve que eh, se están alejando emocionalmente y mentalmente de una relación, ¿sí? Quizás por eso eh, es como que el tema emocional es un tema complicado, que aún todavía como que nos sueltan, ¿sí? Eh, se ve que, por ejemplo, si tú eres chica, se puede acercar un hombre mayor de signo de de aire acuario géminis o eh, acuario géminis olvido uno libra eh, puede ser acuario géminis o libra sí que eh, te puedes relacionar si ¿sí? es alguien nuevo no, no tiene que, que ver nada con tu pasado eh, se puede dar una bonita relación pero ojo que puede ser una relación que de principio pinte bien eh, pero que puede ser un poco de, un poco posesiva un poco celosa o un poco o bastante sexual la relación mm, si te gusta a alguien por ejemplo eh, puede ser que esa eh, Puede haber un reencuentro con, con esa persona, pero yo no daría como un reencuentro para siempre, ¿no? Podría ser algo casual, ¿sí? Eh, la, actitud, la actitud correcta este mes en cuanto al amor a los solteros es establecer límites, ¿sí? Es decir, ok, yo te conozco me, me, de alguna manera, me abro a conocerte, pero yo también... Eh, por ejemplo, yo hasta acá llego, ¿sí? Hasta, hasta el punto B llego, ¿no? No, no llego más allá, para que la otra persona también lo tenga claro, ¿sí? No es ponerse a la defensiva, ojo, es simplemente decir, bueno, este es mi espacio, recordemos que a los Ares ¿no? le gusta sen sentirse como eh, que están encima de ellos, ¿no? Entonces, como establecer las, las cosas si vas a conocer a una persona o si estás conociendo a una persona establece la, los términos claramente desde un principio para que después no, no haya malos entendidos ¿vale? bueno, eso es para los solteros Para la gente casada. para la gente casada está el tema de que sienten que dan mucho a la, en la relación, dan tiempo dan de, de, de sí y no les corresponden de la misma manera por lo tanto puede haber cierta frustración eh, cierto inconformismo eh, se les ve es como a los Aries que tienen una pareja estable, es como que si les preguntan eh, ¿tú te sientas enamorado? sí, pero y el, y el pero tiene que ver yo creo que por lo que decía anteriormente por esta carta que, que no se ve, aquí la muestro por esta carta de acá que, que muestra esa ese, ese esa frustración y inconformidad eh, se ve muy la, el, el vínculo que hay, si bien están vinculados, pero están muy a la defensiva, creo que eh, durante este mes lo que, lo que van a necesitar para mantener ese vínculo es quizás hacer eh, viajes cortos, mantenerse un poco alejado de la persona ya sea tanto eh, mentalmente como emocionalmente eh, es tomar distancia, ¿sí? Para mantener el vínculo. Eh, también, acá la actitud correcta me dice que también establecer límites. No es ponerse a la defensiva, porque ya a la, a la defensiva ya está. Sino que establecer límites. Hoy, hasta esto es lo que soporto. O, o esto soy lo. Que, por ejemplo, si doy 50, eh, yo espero que la otra persona dé 50 también. Sino para que estoy dando más, ¿sí? Es como es el consejo en general. Recuerden que esta lectura es para la gente Aries de sol o ascendente. Y si quieren algo más personalizado, eh, pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico, que va a estar en la caja de descripción. Y ahora vamos a ver el tema del trabajo. Bueno, en el tema del trabajo se ven que eh, van a estar como perfeccionándose, aprendiendo más del trabajo pero sí no van a estar muy comunicativos, van a estar como full trabajo, muy hormiguita eh, va a ser un mes muy lento, eh, se va a sentir así En cuanto al trabajo acá, yo veo en octubre, yo veo primero mucha autocrítica, sí, eh, de parte de como que Larry se pone muy autocrítico. Tengo que ser perfecto en todo, sí, tengo que mantener como mi estándar eh, y puede puede y por la autocrítica puede ser de que se, mentalmente se sobrepasen, ¿sí? lleguen más allá o se cansen demasiado. Eh, también otra lectura puede ser que eh, si no están cómodos con, con donde están, es posible de que se alejen del trabajo y busquen nuevas oportunidades eh, ¿sí? esa es otra lectura de alguna manera eh, en este mes se ve que eh, lo, lo importante va a ser eh, perfeccionarse, demostrar que son capaces que, que, eh, que est están aprendiendo cada vez más y como que también lo quieren hacer saber. ¿Sí? La actitud correcta es eh, despertar, darse cuenta. Si, ¿sí? por ejemplo, si tú no te sientes bien en tu trabajo, bueno, que estás esperando, cámbiate, empieza a buscar trabajo, ¿sí? Eh, es eso, es como de, de de darse cuenta de las pequeñas señales que hay y porque y que te, te caiga el 20 como se dice no es eso pero en general se ve que para estar muy enfocados en el trabajo eh, va a ser un, un mes yo diría muy eh, muy enfocado en el trabajo con mucho trabajo quizás se haga lento en, eh, en cuanto a ganancia en cuanto a que hay mucho desgaste ¿sí? eh, que incluso haya poco tiempo para la familia y eso eh, de alguna manera se sienta como no, nostalgia de querer estar más tiempo con los tuyos ¿sí? pero eh, eso se ve para Aries al menos y vamos a sacar una carta consejo para Aries durante estas dos semanas aparece la carta de la iluminación okay. Okay. la carta de la iluminación tiene que ver con el chakra del plexo solar perdón, no, con los procesos mentales, bueno, pero, en cuanto a la iluminación dice, eh, bueno, la oportunidad de tomar una decisión iluminada es inherente, la energía vibratoria te llevará a emprender un viaje con un verdadero destino, Tu experiencia servirá de guía para los demás. La, la frase de, de la carta ¿sí? dice así. Si busco la paz, debo aceptar mis temores. Un poco re resume lo que eh, dije ¿no? en la tirada del dejarse querer, de... De, dejar, de no poner resistencia en lo emocional, eh, de. de como yo, yo diría como frase: eh, dejarse querer. ¿Sí? Bueno, con esto, eh, bueno, eh, es la lectura de Aries para estas dos semanas. Así que, bueno. Gracias por estar y espero que les guste. Nos vemos.